¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Vengo de una familia birracial o multiracial, en algún momento con ese pelo tuyo echaré también la historia eh, Mi madre, Lisa, no sabía peinar mi cabello Y durante mucho tiempo yo usé alisado Hasta que un día, dando clases de programación neurolingüística para mis modelos Les contaba que había que abrazarse a lo que ellos no consideraban tan lindo de ellos, porque también les ayudaría muchísimo en esa actitud para modelar y para representar un personaje. Uno de mis alumnos me dijo, profe, qué chévere, pero cuando usted se abrazará a su negritud. Aunque yo consideraba que estaba abrazada en mi negritud desde muy chiquis, eh, me di cuenta que me faltaba algo y era... Vivir el proceso de ser yo sin modificar absolutamente nada de mí. Entender que ser negro también es comprender el proceso del cabello. Y decidí hacer mi transición. Creo que fue lo mejor que hice. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Y aunque no es fácil, psicológicamente hablando, es un proceso como aprender a caminar. Es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida.